Buenas people, gente Bienvenidos a un nuevo video Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy es un video Hoy es un video especial y yo sé, yo siempre lo digo Y yo sé, yo siempre digo que yo siempre digo lo mismo Porque siempre digo lo mismo, sí, pero es que hoy es distinto Porque es que hoy este video no estaba Planeado, ¿ok? Este video todo estaba hecho Menos que estaba planeado, o sea, todo pasaba menos esto. ¿Por qué? Resulta que ya tenía Planeado un video, ya estaba editando El video, yo ya estaba terminando el video De hecho, o sea, ya estaba por la mitad de Finalización de todo esto y entonces Resulta que me escribe, digamos, a donde me llegan los Bakugan, yo pongo una dirección, no es mi dirección residencial, es otra dirección, pero el caso es que pues esta persona siempre me escribe, me dice, oye, te llegó algo, oye, no sé qué, y me escribe y me dice, oye, te ha llegado algo, y yo le digo, a ver, a ver, espérame, piensa qué has ordenado últimamente y piensa qué ha pasado, y pues es que resulta que es un envío, o sea, es algo que compré literalmente ayer, ayer a esta hora, cuatro y media de la tarde, se envió, o sea, Menos de 24 horas, ¿sabes? O sea, menos de 24 horas. Si se preguntan, porque yo sé que se preguntan con qué compañía pues yo pido mis cosas, es con, pues tengo que decirlo porque es un gran servicio, pues con Entrega. Esto no es pago, esto no es nada de eso, pero pues es bueno decirlo. Entrega es una empresa eh, colombiana de envíos, creo. Tiene también sucursales afuera, en el exterior. Es una empresa que siempre uso, la verdad he usado otras, pero no me ofrecen como tan buen producto como lo hace Entrega, Porque, curiosamente, Entrega siempre me entrega todo de un día para otro. O sea, yo pido algo hoy y al otro día ya me llega Todo lo que yo pido, todo lo que tiende a llegarme con un día O sea, de un día para otro Y me llega en perfectas condiciones, perfectamente O sea, la verdad es que nunca lo digo porque pues tampoco puedo decirlo Pero Servientrega la verdad es mi compañía por mucho favorita En cuanto a envíos nacionales En cuanto a envíos internacional, pues ya no estoy muy al tanto Porque casi no envío internacional Pero la verdad es que Servientrega es como uf, mi top de, de empresas de envío Así que... Bueno, chicos, vamos a ver qué es lo que me llegó. Antes de todo, antes de comenzar, recuerden ir a Drography, recuerden ir a Instagram y recuerden ir a Facebook, Twitter, a todo, vayan a todo. <risa> bueno, chicos, entonces empezamos con el video. Bien, ponemos una carta portal aquí Y ponemos un Bakugan aquí Mientras, mientras, mientras Les cuento algo muy importante eh, Recientemente me han llegado, pues he usado Mucho Instagram, me he dado cuenta que Mucha gente que sube muchas fotos de Bakugan, quiero que ustedes También colaboren conmigo en mi página De Instagram, ¿Cómo lo pueden hacer? Bien, es muy sencillo, solamente tienen que mandarme Una foto de un Bakugan, una foto Que ustedes crean que es espectacular, o sea Que ustedes digan, uff, por Dios, me esmeré En esta foto, y pues me la mandan, me Dicen, hola, mira, ¿qué te parece? Me la mandan por Instagram. Le digo, dale, mándamela por Gmail, si, si me parece bastante buena. Y la publico en Instagram. Te doy los créditos en Instagram, obviamente. Y, pues, puedes también colaborarme para que, pues, mi Instagram no sea como solo fotos mías, Sino que también todos hagamos parte de esta página también. Bien, lo dicho. Es un paquete. A ver, a ver. Mira esto. O sea, no cabe ni siquiera en la cámara. Viene una carta portal como se ve con este paquete. O sea, es gigantes, Es inmenso. Y tú dirás, guau, wow, entonces, ¿cuántos vienen? ¿800? Pues, amigo, tanto como 800... No creo, yo le pongo que unos 7, más o menos, creo que son. Vamos a ver. Bien, aquí ya lo tenemos. Sacamos esto. Aquí está el pack. Este, tu pack. Y por dentro ya no queda nada más. Bien, y aquí lo tenemos. Es nada más y nada menos que una cajita. Estas de Bakugan. De 1, 2, 3, 4. Seis Bakuganes. Pero el chico es muy querido y mi hijo te regalo una más. para nostalgia. Ya tengo una de estas. La tengo por ahí guardada. O sí, sea, ahí la tengo guardada. Ahí fue donde llegó el Condor Heios Rattloid Subterra. Y mira, mira, mira. Ya reconociste qué es. Ya reconociste qué es. Pues bueno, vamos. A empezar con este unboxing Vamos a abrirlo Vienen 7 Y vienen unas cuantas cartas Es de New Best Roya. Por cierto, gente Me estoy repitiendo Todo Bakugan O sea, estoy en esa labor Antes de empezar Planet Porque me, está, me estoy viendo también Planet De la cual no voy tan atrasado Voy atrasado como Unos cuantos capítulos y ya Pero vale, el caso es que me estoy repitiendo Bakugan Porque hay muchas cosas que no recuerdo Sin contar que quiero empezar a aprender más nombres Y el caso Pero bueno Hoy apenas con el capítulo 10 Lo estoy viendo en Netflix Porque está, Pero solo la primera Y bueno Abrimos esto Ta ta ta ta ta ta -tan. A ver, a ver, a ver A ver, ya, listo Aquí sacamos todo esto Y aquí adentro, como podemos ver, no queda nada Bien, bien, bien A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Vale, esta ya lo tenía, ya la tenía Ya la tenía, ya la tenía Y ya la tenía, vale Todas estas ya las tenía No hay problema, son cartas portal Comunes y corrientes Y bueno, vamos a dejar esto Bájalo por fuera de la cámara Para que ustedes puedan verlo mejor Para vale, empezamos con este Hay varios interesantes Hay cositas que, uff Me llaman mucho la atención Empezamos con Borontes Ellos, Es curioso Va, Tiene una textura súper o sea, no una textura en plan se siente frío, sino una textura en plan se siente muy, muy, muy bien y se abre perfectamente espectacular Estos Bakuganes muchos ya los tengo. Brontes ya lo tenía. De hecho, en el video del unboxing antiguito este. El de 9 Bakuganes. Bueno, vale, pues que, que ese ya lo ya ahí apareció por primera vez este Bakugan Brontes. 550 Poder G. Vale bastante bastante bien para ser uno de primera temporada. Creo que Brontes es de primera temporada. No, no sé la verdad. Bueno, me sigo viendo la serie para eso mismo. Como para saber identificarlos. Vale, viene aquí otro. Que este es uno de aquí. Que él me había dicho que me, no me lo vendía. Porque eh, tenía mal esta patica. Ya muchos lo habrán reconocido. Es un Bakugan muy bonito y está aquí nuestro amigo Nemus. Sí, pues es Nemus ya. Fin. no mentiras. Es Nemus, ellos tiene un poder de, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, 630 si no estoy mal. Sí, 630, por eje. No está, pues, nada mal, la verdad. Pensé que iba a estar en peores condiciones. Pero, pues, la verdad está bastante aceptable. Este se queda en mi colección. Sí, señor. piezas desarmables? Pues, no. Estos Bakuganes. Estos dos, de hecho, son muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy poco desarmables. para vale, aquí tenemos uno. Ya apareció en el canal. Es uno de mis favoritos. Sí que sí. Sí, señor. Y es nada menos y nada más... Mosquito Mosquito Hermosito Porque es un Bakugan Baku Steel Darkus Sí señores 650 por G Un gran poder G Para un gran Bakugan Mosquito Ustedes saben Ya apareció varias veces en el canal Es uno de los Bakuganes Más impresionantes No solo por el diseño Sino también por los poderes Que puede tener este Bakugan Originalmente es no Sinestimal Y además de esto Pues esta versión Steel pff, Ustedes saben que me mata Mosquito es uno de los Bakuganes Que pff, me mata Me enloquece Me gustaría tenerlo En su versión original Lo he buscado Pero pienso tener otros. Antes del, ¿sabes? O sea, del mosquito original, ¿no? ¿Sabes? Ya lo tengo así Y si solo lo llevo a tener así Pues me conformo mucho Porque la verdad también es que está muy bien así O sea, no voy a decir que está mal Vale, estoy usando un tiempo esta semana Más que todos los Bakuganes B1 Y es curioso porque eh, Estos Bakuganes B1 caen tantos en una carta Pero aquí solo caen como 3 y 4 muy apretados ¿Sabes? O sea, es, es impresionante Vale, aquí tenemos otro Este sí me interesa Porque mi hijo, por nada del mundo lo abras Yo, bueno, vale, no lo abro Pero pues mira, hombre, si sí lo abrí la, la vida es así. Yo hago lo que quiero. Y se abrió. <risa> ¿Sabes? No encuentro el problema. Dijo que era que se abrió un poco mal. Algo así. No me acuerdo bien. Pero vale. Que no creo que sea un gran problema. Yo no detecto nada. 460 por G. Vale. Más bien es bastante débil. Pero vale. Que si lo quieres para completar a Maxus Helios. Pues vale. Que... Una pieza importantísima. Bueno, creo que para completarlo me falta Spider Fencer. No, eh, Fencer. Bueno, sí, se abre bien. O sea, se abre muy normal, ¿sabes? Es, es un Pokémon muy normal para abrirse. Vale, el siguiente que tenemos aquí, espérame, lo cierro. Aquí, sí, señores, tenemos a otro. Estos son muchos de la primera y segunda temporada. Por lo mismo que les digo, el chico me decía, yo amo segunda temporada, amo primera temporada. La verdad, tercera y cuarta no me gustan. Creo que vale el Planet tampoco le gusta. Entonces, fue como, ok, vale, entonces sí supuse que iba a hacer mucho de esto. Pero, vale, tenemos a Wilda Subterra con... 580 poder G. Hermosísimo. Míralo. Está muy bien. Cuidado. Wilda es uno de mis Bakuganes favoritos. Thunder Wilda es aún mejor porque tiene piernitas que creo que es algo que faltó mucho con Wilda. Wilda es muy hermoso. Me parece un Bakugan muy lindo. Es como muy estereotipo subterra. Así todo fuerte, todo ancho. Los subterra tienden a ser un poco más anchos que los otros. Pues, hombre, los que originalmente en la serie lo son. Pero vale, mira que es muy lindo. Es muy, muy lindo. Bien, llega otro Bakugan que, bueno, más que Bakugan es trampa Bakugan por si estás buscando una trampa Bakugan. Y es esta de Aquí, adivina, adivina quién es, adivina quién es. Mira, te voy a dar una pista. Esto se conecta con un Bakugan para hacer un... Gran Bakugan, ¿no? Nada bueno Sí señores, aquí la tenemos a nada más Y nada menos que a la hermosa, bella, bellísima Empoderada, o empoderado La verdad, no lo sé, Trap Bakugan Metal Fencer, sí señores Yo ya la tengo en Darkus, como no Y es un Bakugan espectacular Es una trampa súper bonita Me encanta, pues si tienes a Helios, que también está en venta Helios Por cierto, por si, hombre, no lo sabes Helios, Pyrus también está en venta, si tienes a Metal Fencer y tienes a Helios, puedes Hacer a Meta Helios. hay un video hablando de cómo hacer a Meta lo dejaré aquí en pantalla y en la descripción también estará para que lo vayas y lo ve para que vayas y lo veas. Y mira, una, cu una cuestión curiosa con esta trampa es que esta trampa fue la primera, la primera trampa eh, que tuve. Se abre perfectamente esta trampa. Y cuando la vi, yo dije: Vale, este Bakugan está muy raro. Porque yo juraba que eran Bakuganes con forma rara. O sea, es que en ese momento. O sea, fue muy curioso mi estado con Bakugan. Porque me envicié mucho Bakugan. Lo dejé. Me volví a enviciar cuando llegó Invasores Gundalianos. Lo dejé. Y me volví a enviciar después de que acabara. O sea, fue muy curioso. que no lo cree como cuando me envicié en Gundalianos. ¿Sabes? Ahí fue cuando se creó el canal. Lo abandoné, es cierto. Mucho tiempo. Mientras salía Mectanium Surge, si no estoy mal. Y luego volví después de que se acabara. Porque me volví a enviciar con Bakugan. Es curioso porque ya no están los juguetes Pero me volví a enviciar Vale, seré muy bien Cambias a Ventus y a Pyrus Si eres un Heios La verdad, la verdad No te voy a decir nada No te voy a negar nada Está poderosísima Y por último Tenemos aquí un Bakugan Que mira Ya lo habrás visto en la portada Sabes, ya lo habrás visto en la portada No te voy a decir mentiras Es un Bakugan Hermoso. O sea, como es, es hermoso. Dentro de mis objetivos, ustedes saben cuáles... Ya saben, ¿para qué más? ¿Para qué alas más? Ustedes saben que hay un par de Bakuganes que sí o sí necesito para existir, ¿no? Que, que son como que... Este es uno de esos Bakuganes que necesito, anhelo y deseo. Y es nada más y nada menos que Neo Dragonoid. Sí, señores. Neo Dragonoid seguimos con la cacería Neo Dragonoid. ¿Qué va a es Neo Dragonoid? Me faltan, bueno, pues muy sencillo. Neo Dragonoid Ventus, Neo Dragonoid Subterra y Neo Dragonoid Heyos, eh, esos son los que me faltan. Ustedes saben que Neo Dragon para mí es como la cúspide de las versiones de Neo Dragon. Me parece que es una versión insuperable. Eh, Spin Master lo sabía y durante mucho tiempo esta fue la cara de Bakugan. A pesar de que había salido en Mectanium Surge, ellos siguieron poniendo, perdón, ellos siguieron poniendo a Neo Dragon en sus presentaciones corporativas como símbolo de Bakugan. Bueno, hagamos un recuento de todo lo que ha pasado. Y aquí estaríamos con 5 cartas portal, que son estas. Yo probablemente esta me la quede porque, bueno, el estado es pésimo y no les voy a vender nada en pésimo estado. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Vale, pues tenemos un Brontes, tenemos un Nemus, tenemos Mosquito Darkus, tenemos un... Uh, se me olvidó el nombre, bueno, no me acuerdo. Un Wilda, tenemos un Metal Fencer y un Neo Dragonoid Pyrus. En total, 7 Bakuganes que están muy bonitos. Y tú te preguntarás, bueno, y al fin, ¿qué está a la venta? ¿Qué no está a la venta? Pues mira, compañero, lo pongo así. ¿Listo? Sencillo, Pero. Perfecto, hermoso, mira nomás 5 Bakuganes totalmente disponibles a la venta Y recuerda que no son solamente estos 5 Vendrán dentro de poco mucho más Porque la verdad quiero empezar a distribuir bastante en Colombia Ya sabes si eres de Colombia y quieres Bakugan Pues es muy sencillo, tú solamente me contactas Yo ahí te pongo los precios, también se trata De que ustedes puedan interactuar, conozcan Más Bakugan y puedan comprar Bakugan Pues de esta serie, no de esta temporada Luego vendrá Battle Planet, si es cierto Pero hombre, ¿por qué no darnos la oportunidad de seguir Aprovechando todo lo que nos pudo dejar Barrel Brawlers, que sigue siendo muchísimo Así que bueno chicos, este sería el video Espero que les haya gustado muchísimo Espero que, pues hombre, lo hayan gozado Dios mío, un video así express rapidísimo Hombre ya lo saben, ya lo saben Pues lo que les digo, esto fue un video totalmente Express que no esperé hacer, pensaba hacer otro De hecho me la pasé todo el día editando Porque tiene un montón de imágenes Que bueno, no puedo mostrar porque vendrá para después Pero bueno, tenía un montón de cosas Que están muy lindas, pero las voy a dejar para después Porque yo creo que a ustedes les gusta un poco más Un unboxing, pero vale que ya luego Dentro de poco voy a estar mostrando El otro video, así súper genial Entonces nada chicos, me despido con estos 8 Bakuganes <música>